Ya el contratista pues, nos está prometiendo algo que se ve, que es palpable, y es que si Dios quiere para finales del mes que viene, pues el presidente Abinader estará aquí inaugurando pues este puente tan necesario para esta comunidad y tan prometido por otros gobiernos, pero que gracias a la palabra empeñada del presidente Abinader estamos cumpliendo y también lo que es el asfaltado, lo que son los contenes y lo que es las calzadas, si Dios quiere. Los sociales ven como que las obras van lentas ¿A qué se debe? Bueno, hay cosas que realmente toman su tiempo, pero lo importante es que nosotros podamos demostrar que estamos inaugurando lo prometido. En este caso, pues con este puente para eso vinimos. Nuestro presidente Luis Abinader nos instruyó que viniéramos hoy para palpar de manera personal que dentro de un mes estaremos inaugurando este puente. Muchas gracias.